escorpiones, los escorpiones o alacranes son un orden de artrópodos de la clase de aránidos, están provistos de un par de apéndices en forma de pinza, (pedipalpos) y de una cola acabada en un aguijón provisto de veneno. Se conocen unas 1400 especies en todo el mundo, habitan preferentemente en terrenos arenosos o rocosos o en las superficies tropicales y desérticas. Una minoría son arborícolas, trepadores, erráticos o carnícolas y mantienen relaciones comensalistas o sinantrópicas en las cercanías de moradas humanas, para quienes solo una insignificante cantidad de especies puede resultar mortífera. Se encuentran mundialmente en todos los continentes, con excepción de la Antártida. En América viven desde el sur de Canadá hasta el sur de Argentina. En Europa tienen una distribución meridional, alcanzando por el norte del sur de Austria y en Suiza. En Gran Bretaña y Nueva Zelanda se introdujeron como neozoos. La máxima diversidad se da en las regiones tropicales y subtropicales, con un máximo en las regiones desérticas mexicanas. Se encuentra en la mayoría de los espacios vitales, desde desiertos y zonas semiáridas, las herbosas sabanas, los bosques tropicales, las costas en las zonas con marea, e aislados en las alturas. Muchos se entierran en el subsuelo mientras algunas especies viven en los árboles. Tradicionalmente se les considera especies de ambiente secos, sin embargo, muchas especies están adaptadas a humedades ambientales elevadas. La mayoría de las especies habitan en la superficie. En 1968, Batamins los clasificó en cuatro tipos básicos. Los samófilos viven en hábitats arenosos, son muy veloces sobre esta superficie y están bien protegidos contra la deshidratación. Los litófilos habitan preferentemente en ecosistemas rocosos y la mayoría son de compresión plana para poder moverse con facilidad entre las piedras. Los cavadores viven sobre todo bajo tierra en cuevas hechas por ellos mismos. Solo los abandonan para cazar y reproducirse. Los erráticos cambian su espacio vital y están, por lo tanto, menos especializados a un ambiente específico. de vida Alimentación Se alimenta principalmente de diversos animales invertebrados como insectos o arañas, raramente de caracoles o pequeños vertebrados como roedores o lagartijas. La variedad de alimentos es por tanto in inherente a la especie, de manera más o menos marcada Sol insometoides vescus, se lo considera especializado y se alimenta exclusivamente de una especie pocas especies de arañas excavadoras. Son ¿Sí? ¿Sí? exclusivamente notámbulos, la mayoría de las especies acechan a sus presas en las cercanías de sus propias cuevas y otros lugares de refugio, algunas especies son capaces incluso de cazar insectos voladores. También hay entre ellos cazadores activos, se trata principalmente de animales delgados con poderosos venenos, durante la caza se emplean ambos prepalpos, como tenazas, y si no bastan para neutralizar a la víctima entra en juego el aguijón que se lanza por encima de la cabeza en menos de un segundo envenenando a la presa, luego envenuza a la presa con los carniceros. mientras que, al mismo tiempo, unas enzimas prodigieren el alimento. La papilla alimentaria en forma líquida es absorbida a través de la garganta hacia los intestinos. El proceso de alimentación puede requerir varias horas. Muchos son capaces de aguantar sin comer durante mucho tiempo algunos incluso años ya que su metabolismo en reposo apenas necesita energía. Depredadores y defensa. Son un manjar para diversas aves, sobre todo búhos, lagartos, serpientes, grandes sapos y mamíferos. Además muchos se casan entre sí y también tienen enemigos entre artrópodos mayores como los impies, solífugos, manteos y grandes arañas. Han desarrollado varios mecanismos defensivos para enfrentarse a ellos. La defensa más llamativa es el aguijón, dotado de un potente veneno que se produce en el último segmento corporal y suele componerse de dos componentes, una para matar a los artrópodos de los que se alimenta y otra contra los vertebrados como defensa. El de la mayoría de las especies supone poco peligro para los vertebrados mayores, sin embargo algunos poseen venenos también peligrosos o mortíferos para los humanos. al año fallecen entre 1.000 y 5.000 personas por picaduras de escorpión, principalmente en México. En caso de pinchazo fatal, la muerte por apnea se produce entre 5 y 20 horas. Algunos depredadores se han especializado en estos arácnidos hasta el punto de haber desarrollado inmunidad contra su veneno o comportamientos que les permiten esquivar la picadura. Por su modo de vida noctámbulo y su comportamiento se mantienen casi siempre ocultos, con lo que evitan además el contacto con la mayoría de sus enemigos potenciales. <risa> comportamiento social: La mayoría son solitarios, ya que tras el nacimiento solo establecen relaciones de cazador o presa, así como para el apareamiento. Algunas especies muestran sin embargo un marcado gregarismo, así algunas inviernan en buen número compartiendo guarida. De estas pocas, como por ejemplo Pandinus Inspector, permanece también en eso entre las crías y la manada y forman grupos familiares que incluso cazan juntos. Reproducción y desarrollo. Uno de los requisitos principales para colonizar espacios áridos es la garantía reproductiva, es decir, la protección de los huevos y el esperma frente a la deshidratación. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.